¿Cómo te llama, baby? Desde que te vi, supe que era pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llama, baby? Desde que te vi, supe que era pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum, girl. Una asesina cuando baile, cree que todo el mundo la ve. La que un Girl, con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese Girl, tiene adrenalina, me da pitamente, hazme lo que sea. La que like Girl. ya vi que está solita, acompáñame la noche de nosotros y tú lo sabes. Que ahora no me dan, dan, dan, de guayarte, mami, ese ram, pan, pan. Esa criminal, como lo mueve, un delito. Tengo que arretarte porque empiezo. Un yo quiero como ella lo no menea Me besa como un Tiene adrenalina me vez la pista vende, te lo que sea